preguntan pues porque saben que yo vengo mucho aquí a Ciudad de México por trabajo y yo siempre les recomiendo tres cosas. Primero, el lugar donde no se queda. Entonces, eh, ahorita estamos aquí en el Hotel Sevilla Palas Más tarde les muestro la habitación que esté más ordenada porque bueno, llegamos agotados de viaje. Estamos en una feria, entonces que la ordenen. Les muestro porque el hotel es, es, no, eh, es bueno, el hotel es bueno, no es costoso y es grande. Entonces ahora más tarde les muestro. Eso es uno. ¿Por qué? Porque quede que uno cerca al Zócalo, al Ángel, bueno, como a los sitios de interés, al Palacio de Chapultepec, eh, ir de quien hubiera las pirámides, no es lejos, entonces siempre como que esa es eh, la, la primera recomendación. O en la zona, eso son, son sugerencias. Y la segunda es comer tacos, al pastor sobre todo, y comer pozole. Entonces, viene con Jaime, ahora más tarde ponemos a Jaime a que salude. Vamos a ir a hacer una, no sé, creo que hace dos meses subimos unos, un video de un sitio, nos subimos unos tacos en Guadalajara. Bueno, aquí vamos a comer los tacos al pastor en Ciudad de México, que acá son los mejores tacos al pastor de México, comprobado. Entonces, eh, vamos a hacer una comparación hoy. Vamos a ir a comer tacos a nuestra taquería de confianza que está aquí a la vuelta del hotel. Y vamos a ir a unos tacos gomelos o unos tacos frasones, como dirían aquí en México, unos tacos bien fresones que están cerca del evento, y vamos a compararlos en precio y en sabor. Entonces, eh, bueno, nos vamos cuando estemos allá en el, el trabajo, les, les muestro cómo nos fue. Thank <laughs> you. Thank you Thank yeah. you. Thank <laughs> you. Bueno, entonces eh, salimos del hotel, eh, unas dos cuadras, y encontramos eh, nuestra taquería, que es el Caminero, está muy cerca de Reforma. Y eh, bueno, acá los, bueno, aquí procedemos a entrar a la, a la taquería. Eh, como se pueden dar cuenta, es como un sitio, podríamos decirlo más típico de, de, este, de, de estos sitios de tacos aquí en Ciudad de México. Ahí ven el trompo, donde tienen la carne del pastor y bueno, pues las mesas eh, que se pueden dar cuenta son un poco diferentes al otro sitio. Entonces, eh, aquí básicamente lo que hace uno es eh, conseguir puesto porque a veces está eh, bien ocupado el sitio. Y en ese papelito uno va a escoger eh, la, las órdenes. Vienen eh, sencilla o especial o super especial. cogimos una sencilla que son tres tacos. El precio fue muy similar al, al otro sitio. De hecho, fue dos pesos más caro. En este sitio fue a $36 pesos cada unidad de taco. Eh, bueno, esa era lo que salía, en especial. Y bueno, acá te ponen las salsitas, la salsita con guacamole, la salsita picante. Hay una salsita que es con con un chile, que es el habanero. Ese es muy fuerte. Entonces una vez detrás del orden de tacos, lo primero es proceder a ponerle la salsa. Eso es eh, muy mexicano y bueno, cuando se va a comer un taco al pastor, eh, siempre la salsa es cosa indispensable estos aquí pues tienen un poco más de piña y como les decíamos un poco más grasosos eh, y bueno eh, la tortillón que es sencilla eh, no sé, el sabor es mucho más rico que en el otro lado siempre disfrutamos más este, en este punto entonces bueno eh, ya terminamos nuestros tacos y procedimos a salir al hotel amigos, muchas gracias por ver el video esperamos que les haya gustado esta pequeña review de Tacos al Pastor y bueno, no olviden suscribirse, darle like al video, comenten, comenten y nos vemos en el próximo video. Gracias brother. chao.